Y es que tú sabes que hay una canción de Maluma, Ajá. de Maluma no, de Anuel. Y en la canción de Anuel, Anuel dice, siempre, nunca Maluma, siempre Real G. Real G es el coro de Ñengo Flow, o sea que eso es rudo y O sea que sí, sí, sí. a lo que se entiende es que siempre Flow, nunca Flow de fresa. No, no, Flow de, frero, de fresa. Entonces, eh, Bad Bunny también acogió esa frase y lo mencionó. Y, y dijeron esa, esa, esa frase de, de, de, nunca Maluma, siempre Real G. Pues Maluma se pero se el tipo taquillado, no le gustó. Eh, va a demandar, no no dijo que va a demandar, sino que él dijo que, que, le, que le molestó que no lo llamaran, que debieron llamarlo, que, que le hablen claro si en verdad tiene algún problema o no, eh, el tipo se molestó y Anuel hasta puso una foto, vamos a ver la, una foto, la mandé a los muchachos en producción, donde Anuel dice nunca, nos lo pone muchas veces, nunca, nunca, ya ustedes saben la respuesta, o sea... Sí, hay un problema ahora. Maluma se molestó con Anuel, con Bad Boy, y se, se le vio a él que está molesto, que tiene guerra contra ese grupo. Pero yo creo que fue un verso que no, no fue una tiradera, no, para cierto modo, sino como muy una bien. comparación. Eso, como digan, eh, yo nunca soy, nunca flow, eh, eh, nunca flow Roberto Neri, siempre flow Neto Flow. Eso es porque uno ajá, es el popi. Ajá, ajá. Saludos al primo, popi, popi. Popi, popi. Sí, porque ahí está el video. Eh, yo quiero que no me lo pongan completo. nada en volumen. el pedacito cuando él se molesta. que es lo último. En los últimos eh, lo último 20 segundos, 30 segundos. Y, ok. Dale, dale a play, dale a play, dale a play. me gusta es que hablen mierda de mí, que pongan el nombre mío en sus bocas, cuando yo realmente, yo, a mí no me interesa tampoco hablar de ellos. Es, es, es simplemente eso, y, y lo digo desde el corazón, siendo real, te lo digo, y, y me gustaría que me llamaran y me... Lo estás diciendo me, Real G? G. Lo estoy diciendo Real G, for life. Real G for life, baby. Muy <risa> bien. No, ahí, ahí vieron eh, donde él dice, como que, que no hable mierda, tú sabes en pocas palabras, a él no le gustó mucho. Sí, que o sea, no, es que él es como muy fresita, muy cosita, y los muchachos no le gustan eso. ¿eh? Sí, porque eso fue una comparación. Bienvenida, Bella. Eh, Buenas buena noches, Bella. Buenas si te... noches, el año nuevo, Néstor. Oye, año nuevo, Néstor. Eh, bella, si te dice un tipo, ¿cómo tú te gustaría un tipo? Bien, bien, bien maluma o real G, o sea, un hombre malo, vaya. Vale. Yo digo, mira, yo soy una mujer que la gente más o menos sabe, ¿verdad? Uh -huh. Por escucharme hablando. Y el desenvolvimiento que uno entiende he sido siempre una mujer independiente. Entonces, ¿tú te crees que una mujer como yo va a estar con un zángano al lado? Ah, tú. Entonces, Maluma tiene la cara... Me, o el flowcito de medio zanga, ¿no? No, ¿no? Tiene que ser 90. No, fresa, fresa, totalmente. Fresita, fresa. de que medio, medio pop medio, ¿tú sabes? Medio, medio vaina. Entonces, niego Flow, un tipo con tatuaje. ¿Eh? Real por G. Eso, no, porque Maluma tiene muchísimos tatuajes. Sí, pero la manera en que el tipo se Maluma vende. Es tipo. es como... Criminal. ¿eh? Tranquilo. Sí, la Maluma ay. es tranquila, muy tranquila. La Maluma, digo y, después, y ahora ahora ay, la gente ay. menos quiere el Porque después que la novia... Le, después que el futbolista, Neymar le quitó la novia. Ay, ay, ay, ay. Imagínate. Ay. Cállate que nos comían nosotros en YouTube, nos subimos el video hablando sobre eso. Pero miren... Eso es parte del entretenimiento, es una comparativa. O sea, son dos tipos de estilos diferentes. Está el de Maluma, un flow fresita y vaina. Y está el de Ria G, tú sabes. Ese video fue colgado en la cuenta de Molusco, en su cuenta de Instagram. Molusco le hizo una entrevista en el jet privado. Eh. Eh. ¿Qué de, entrevista? Eh? ¿Qué, en, en, ¿En qué sitio? Yo, yo ando ahí de delivery. No más una entrevista en el canapo. Entramos ahí en el camarógrafo, ¿verdad? <risa> Dios. Bueno, eh, esperamos que si va a una guerra, que se, bueno, yo imagino una guerra que, con, con Anuel, que, con Maluma que rapeando contra Anuel. No, no, eh, creo, el no. disparate más grande <ríe> sería ese. No creo esa vuelta. No, y de... dígame una cosa, ¿en qué consistió la separación o lo que hubo con Maluma? Yo no soy muy seguidora de, de este género. De mi ignorancia. Y su novia... no, esa que novia, no de, fue que, él quien lo dejó la novia por otro. Por eso. Por eso que la gente dice que nunca fló maluma, siempre fló R.I.G. Porque porque imagínate, tú hasta las novias le quitan teniendo un je privado. Es que sabes. el hombre se equivoca tanto en eso. La mujer, o sea, la mujer que se ahí, respeta... Ahí viene. La mujer que se respeta. ¿Cómo? No está con un hombre por lo que tenga. Si lo quiere de verdad, va a salir de abajo wow. con el hombre wow ¿Tú ves? Pero Entonces, lo mismo, bella, que te lleven a un je privado hasta para comer. Ahí. Bueno, pero... No hay... mar, pero si no hay amor, si no hay esa pero, llama, si no hay esa química al momento del si no, explícame. Llama. ¿De si qué sirve el je privado? Tú me vas a el je privado. O sea, tú es. Tú tienes que. Maluma tiene que dar ese flowcito. Mira, primera vez que se publica una nueva flowcito, di que fresita. Ya él, oye, pues, me, ya eso está tachado. Aunque él no quiera. No, no, no, no, no suita eso No, no, Ay, no. Eh. Eh, Mira, eso no tiene que ver una cosa con otra. Aunque usted no quiera, Maluma, usted está quillado y todo eso, usted le molestó, porque eso fue una comparativa. Ya usted lo está viendo como un modelo de un hombre. Me dio fresita, y ese va a ser el modelo que ustedes lo van a seguir siempre. Por eso fue que le dije en ese tipo de ocasión y para el cual lo dejan. Por, le pega, no lo dejan ¿Y porque salió, le pegó cuerno con un. Salió el un video él con Ricky Martin también. No fue supuestamente. Sí, que yo grabé con... No, no fue grabando. Fue no, supuestamente dándose eh, ah, no. unos besos. No, no, eso fue falso. Eso, eso fue falso. Eso fue malo, pero fue falso. No, no descartamos eso. Sí, porque no, no, Ricky Martin es un artista. Le estamos dando seguimiento en sí, esto. Sí, Ricky no, Martin es no. un artistazo. <ríe> eh, uno, uno, señor, yo vi a Ricky Martin en vivo, en festival presidente, solo ese tipo es eh, los monstruos. Lo único malo de, es de esa tipa. Del concierto de fue la falda. Pero después todo... ni fue qué? falda. No, él se cambió de ropa como ocho veces. Y una de las que se cambió, y se puso una falda. <ríe> ese, <ríe> ese. Y el tipo mira no como Enrique Iglesias, que hizo un tollo, más cantando dembow, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y uno y dice... Y todo el mundo acá, esperando eso es, Y eso, de... es, eso viejo, clásico, Y yo ahí esperando. Y que ¿qué? ¿Y, y cuándo vienen las canciones viejas y vaina Ni una cantó. Pero Ricky Martin, ese tipo, canta todo. Todo. El tipo en vivo es que la hacer.